TikTok es la red social que se ha adueñado de los videos cortos y de ahí han surgido diversos casos paranormales algunos muy reales y otros bastante dudosos pero la tendencia que nos tiene aquí es un acto similar a la brujería al poder de las palabras a la magia sobrenatural Muchas personas en TikTok están haciendo videos sobre una extraña frase que haría que los muñecos cobraran vida Hoy conoceremos el caso de Alzati per giocare con me. Las indicaciones de este paranormal juego es colocar a un muñeco o peluche sobre una superficie plana y después dar la orden: Alzati per giocare con me. Si lo pronuncias bien, inmediatamente el muñeco se pondrá de pie y listo para jugar contigo. A continuación veremos algunos ejemplos de esta imposible magia. Alza tiper con conmigo. Alza per yocari conmigo. Con Hola calamardo. A ver, salúdame calamardo. Dame la manita. La manita. ¡Ay! Oh, tan lindo mi calamardo. Tan lindo. <ríe> qué lindo eres, calamardo. Está bien, lo voy a intentar con ese peluche, que es el más grande que tengo. Nunca lo he hecho, así que no sé qué pasará. Si sí siento un poco de miedo. Pero vamos a intentarlo. Lo voy a poner aquí acostada en el piso. Me voy a alejar y voy a decir: "Alza ti, periocari con mí." Sí funcionó. Sí funcionó. Mamá Dicen que si pronuncias estas palabras los muñecos se levantan a jugar contigo. Alza ti periocari con mi. Alza ti periocari con mi. Alza ti. No mames, no mames, no mames, no mames. Esto ha creado dudas en algunos que no creen que esto sea posible, mientras que otros han decidido hacerlo por su cuenta y ver qué pasa. ¿Será un truco o efectivamente palabras de poder? Cientos de usuarios ahora mismo lo están intentando en TikTok, queriendo saber si sus muñecos efectivamente cobran vida. Las extrañas palabras provienen del italiano, que significa, levántate a jugar conmigo. Se desconoce dónde comenzó este tipo de ritual, pero poco a poco ha ganado terreno en el tema de lo paranormal. La cuenta de TikTok que hizo viral este tipo de tendencia se llama Macondo Úrsula. Así que de aquí partiremos la investigación. Revisando el perfil nos encontramos con varios videos explicando las dudas que otras personas han tenido sobre el extraño ritual. Una de esas preguntas era precisamente su origen, a lo que Macondo Úrsula dijo que las palabras las aprendió de su abuela y que de ahí comenzó a utilizarlas. También se ha creado un hashtag, alzati donde las personas comenzaron a subir sus propios experimentos. Así que realizaremos el nuestro. Para hacer este experimento voy a usar este muñeco de mi colección, un muñeco que supuestamente pues, podría estar embrujado. Así que lo vamos a dejar aquí. Y si la historia es real, cuando yo diga las palabras, este muñeco se tendrá que levantar. Y estar listo para jugar conmigo. ¿Ustedes qué creen que pase? Vamos a intentarlo. Alzati per yocare con me. Alzati per yocare con me. Alzati per yocare con me. Vamos a apagar la luz, quizá es tímido. Ahora sí. Alzati, per yokare con me. Ok, se ve tétrico, pero. Pero no sucede nada. No sucede nada. El experimento no sirve. ¿O yo no digo bien las palabras? No lo sé. Como pueden ver, y seguramente ya sabían, esto en realidad no funciona. Sin embargo, mi colaborador Nicolás descubrió cómo es que hacen los videos en TikTok y los hacen parecer como reales. Es que para hacer este video usan una toma donde está el muñeco sentado y después se cae. Después este video, lo ponen en reversa y ahí se puede notar como si el muñeco se parara y se sentara le quitan toda la voz para que no se viera eh, que está grabado y después se le colocan las palabras, pero ti, cadi con mí, y así es como se crea este video y muchos lo han intentado lo han hecho conforme a la misma forma y así se crea este gran efecto, otros pens pensaban que era un eh, un hilo que jalaba y ya eh, la chica o el chico mencionaba las palabras y así es como se hacía. Pero lo que realmente pasa es que el video se coloca en reversa. Ok, hoy me encontré con un TikTok de extraño. Vamos a decir estas palabras. Alzati, pediocadi con mi. Alzati, pediocadi con mi. Vamos a ver qué sucede. No manches amigos, no manches. Se levantó. Yo pensé que esto iba a ser falso. No manches, no manches. Amigos, ayuda, por favor. Por si tenían duda de cómo se hacían estos videos, ahora lo saben. Solo ponen en reversa el video y después le agregan la voz. Ahora veamos qué tal me sale. Bueno, ahora que Nicolás ya nos dijo cómo es el truco, vamos a ver qué tal me queda este TikTok de Alzati Per Yocaré Con Me. Ahora vamos a hacer el experimento. Tengo que decir las palabras. Alzati Per Yocaré Con Me. ¡Ay no! Gracias por enviarme los casos paranormales que estén surgiendo en todas las redes sociales para investigarlos y traerles la verdad Con este video queda completamente resuelto esta tendencia en TikTok que sí es súper absurda pero bueno, hay mucha gente que todavía sí cree que esto pueda ser posible o que ha creído en la tendencia de TikTok Así que aquí tienen la respuesta. Nos vemos en la siguiente investigación para seguir resolviendo estos casos sobrenaturales y misterios del Internet. Mi nombre es Oksana Castro. Hasta la próxima. Denle like al video y déjenme un comentario sobre cuál caso les gustaría que investigaran. Nos vemos en el siguiente video.